Fresco. suelo llevar el, el, el coche, lo suelo llevar con la calefacción apagada, para que no entre en esta época que hay mucho polen y tal, que no entre eh, mucho polen, entonces no me hace alergia un poquito, que si me paso ya mucho, tengo algo de alergia al polen, ¿vale? Y entonces con todo el que había hace poco, hoy está lloviendo un poco, está lloviznando y eso va a ser bueno, voy a parar esta cámara que se mueve, Ay, que la tengo colgada del de sol. Y, y bueno, eso, eh, hoy está lloviendo un poquito, así que, pues eso nos va a dar un poquillo de que se, se pare un poquito. Normalmente corriendo no lo noto, lo noto después, ¿no? Estoy corriendo en el momento de, de correr, no lo noto, no tengo que estar ni nada de eso, ¿vale? Así que nada, son las 8 y 27, 8 y 27, ¿vale? Y, y eso es las 7 y 27, porque hace tres días que nos han cambiado la hora, estamos a martes, tirada medio larga, ¿vale? Y ya está, Estoy haciendo un poco de tiempo porque hay nueve grados. Entonces, como a mí me gusta ir con pantalón corto y quería ir en tirantes, pero es que tirantes, mal, mal, tirantes no llegamos para tirantes, un pajarito, gente que pasa con los perros, pues eso, eh, con tirantes con 9 grados. No, no está la cosa para tirantes. Entonces, bueno, o me pongo tirantes con manguitos, pero para eso tiene que levantar un poquillo más. Tengo que ver un poco más tranquila la cosa. O, o eso, o... A ver, este es el perrito que estaba el otro día, ya lo conozco. Ah, pero hoy ha venido... Ha venido otro hombre. Nuevamente, ¿No sí, la llevaba, la llevaba el hijo, la perrita. Bueno, no la habéis visto, pero... Y hoy vendrá el padre, segura, porque es otro hombre. Van por ahí paseando. Bueno, pues... Pues eso. Eh, me he traído, además... Bueno, me he traído, esto yo siempre. Ahora le daré un, un apreté a la cámara para que cargue un poco más. Un cacharrito que tengo es que... Carga iPhone, eh, micro y USB-C. vale La cámara la GoPro va con USB-C entonces, pues, USB-C le meteremos. Y ya está. He salido con todo de un brazado, como se suele decir. Llevo ahí... Bueno, de igual, ahora no lo vais a ver con la cámara, y además se va a mover. Eh, y he salido con... con todo de un brazado, como se dice. O sea, coges un pantalón para luego si voy a comprar... Este es el de incómodo, el más sucio, el de cómodo, el, el negro de el montaña. Y pues eh, llevo un tejano, para luego que tengo que pasar a comprar cuatro cosas... Y ahí detrás pues llevo todo. Las mallas, una camiseta de tirantes, los mantitos espero que los lleve detrás. Si no eh, si no levanta, que no lo veo claro, que levante, que luego vaya a hacer sol, para estar por la zona de San miquel este la zona esa que es un poco dura poco duro, un poco más, está a 800 metros o 850 sobre el nivel del mar, entonces ahí el aire es un poco fresco, entonces manguitos, o sea, sí, manguito y tirantes, es un poco justo, un poco justo, así que espero llevar ahí una camiseta de, de, de, de manga corta, que en principio no da mucho calor, irá bien, ¿ves? Aquí llevo la isotónica en polvo, una isotónica en polvo, y por eso, porque he cogido los soflas, los, los lavé anoche, los metí en la mochila abiertos para que no queden con humedad. Y los metí y digo, no me da tiempo de... Porque tengo que hacer viaje ahora de mi hija y cosas. Entonces no, no es que diga yo vengo aquí directo. Yo aprovecho el viaje. Entonces pues llevo aquí la isotónica y ahora la, la meteré en el soflas En uno. Y el otro con agua. Y ya está. Más o menos unos... Como es un poco... 300 por sofla más o menos, un poco menos, 280, son de 350, lo lleno a tres cuartos más o menos, para, un, para una cosa así un poco larguilla y como tampoco va a hacer calor en principio, pues eso, iremos con 280 de isotónica y 280 ml de, de agua y con eso ya está. Si hace falta en, en la fuente que hay arriba le echamos un, pegamos un trago y ya está. ¿Vale? El café lo tengo aquí café que me he montado yo negro y, y ya está desayuno venga va esto yo creo que voy a tener que hacer un, un, un vídeo aparte porque si no va a ser muy largo eh, desayuno que hemos hecho hoy pues hoy como tengo estirada larga hemos metido dos lonchas de queso ya ¡Yeah! ¡qué pasada dos lonchas de queso eh, que cada una pesa lo he calculado pues mira son 200 gramos y vienen ocho lonchas así que eh, 5 por 8, 40, ¿no? ¿50 gramos? Pues 50 gramos. Ese es el desayuno. El desayuno es... Un pan de payés, de estos de... Los que vienen de kilo, cortado. Que ya lo cortan en máquina y ya lo compras cortado. <ríe> lo echas a congelar. ¿Vale? Y luego vas sacando. ¿Vale? Pan de payés o pan de kilo, como queráis. Pan rústico. ¿vale? Y, y... eso, pues nada. Coges una rebanada. Que la verdad es que no sé lo que pesará. 100 gramos. Que, que va, menos, menos porque si pesa 800 gramos el pan, ya ha terminado el de kilo, pero son 800, pues que va, esa rebanada no pesa ni 100 gramos, porque no hay 8 rebanadas, hay más. Así que, pero bueno, es verdad que las del centro son más grandes. Bueno, ponle 100 gramos de pan. 100 gramos de pan. Mucho es, pero bueno. 100 gramos de pan, 400 calorías, ¿vale? Por 4, 400 calorías. Es eso, le unto un ajo, que bueno, medio, eh, un poquito untado un ajo, tampoco mucho, y le echo aceite de oliva, vale, no le pongo ni mantequilla, ahora no le pongo ni tomate, no le pongo aguacate que le ponía hace tiempo, pero el aguacate también engorda y tal. Entonces no le pongo ni aguacate, entonces solo le pongo el pan, el ajo restregado que es simbólico, eso <risa> no se engordes nada, eh, un chorro de aceite vale, y eh, una loncha de queso que la hago tiras finas para repartir los 50 gramos de loncha en todo el pan de Palles, vale pero como hoy era tirada larga, digo, ¡ay, oh, le metemos dos lonchas, guay! Y entonces le hemos metido, pues, 100 gramos de... ¿Qué digo? ¿100 gramos? ¿Dónde vas? Ay, ya me estoy... Eh, ¿Qué va? ¿8? No, no puede ser. Si 200 gramos son 8 lonchas, ¿2 lonchas son...? Hostia, o sea... 200 gramos, 8, 40 gramos, serían 20, ¿no? A ver, 4 por 8, 32, ¿qué va? 4, ¿qué va? Si cada loncha serán 25 gramos o 20 gramos. Claro, 20 lonchas, o sea, 20 gramos por 8, 160 gramos. Sí, son 25, 25 30 gramos por loncha, pues ya, a ver, le hemos metido dos lonchas, o sea, 60 gramos de queso, ¡guau!, me curado. ¡Qué bestialidad! y eso ha sido el desayuno y un zumo de dos naranjas y un limón, para que tenga vitamina C potente ahí además estuve viendo un articulito del fisio del online un vídeo, y hay un tío que sabe mucho, el fisio este yo lo veo que sabe mucho y en Youtube y explicaba que para reparar yo estoy bien, ¿eh? pero que para reparar eh, por ejemplo tendones de Aquiles y cosas así, tendones que era muy importante la vitamina C y digo, hostia, pues mira, yo medio voy tirando bien porque seguramente pues, tomo mucha vitamina C así que, bueno, el desayuno, sí, normalmente le meto eso dos naranjas y un limón, si sí, se lo hago potente y es eso, con eso venimos para la tirar larga y ya está, sin ningún lácteo no llevo, bueno, sí, el queso pero no llevo lo que es un vaso de leche, no, eso no llevo, ¿vale? y ya está, ahora para darle un apunte en el momento de salir pues le meteremos un lingotazo aquí al, al café para hacer como de cafeína, luego no llevo cápsulas de cafeína, ni llevo nada. ¿Vale? No llevo nada, ya hace meses que no llevo nada. Así que eso, y ya está, no hay mucho más. No hay mucha más historia. La mochila de siempre. Ya está, bueno, llevaré 5-6 membrillos. Sí, membrillos. He preparado 7-8. Pues tengo uno, uno para arrancar, para tomar antes de salir. Y, y llevaremos eso. Si es para 30K son 6 membrillos. ¿eh? Más o menos es así, funciona así. 30K, 6 membrillos. Eh, 40K, 8 membrillos. ¿eh? 20K, 4 membrillos. ¿vale? 4 trocillos. Va así. Y ya está. Y luego llevo, porque eso sí en tirada larga sí que hay que echarlo, eh, que este va detrás. A ver si lo puedo sacar. Ah, sí, aquí los tengo, ¿ves? Luego llevo un bollito de leche, ¿vale? Venga, os voy a enseñar todos los membrillos. Y así hacemos esto como un vídeo aparte para que no sea muy largo el otro y el otro sea de correr. ¿Ves? Aquí he echado las cosas. ¿eh? Este es para rehacer isotónica en todo caso, que es muy poquita, llevo como unos 20 gramos de isotónica. Está por aquí, ¿Vale? Esto es para rehacerla en un punto que tengo una botella escondida. Sí, ya digo, que sí, lo haremos, lo haremos. Si el agua está, lo haremos. Esta se me ha quedado de la serie de, de, de ayer. Esta nada, la isotónica. Aquí llevo la lavanda. uso. La verdad es que me he acostumbrado a lavanda, me va bastante bien. La tengo para que no gaste pila la tengo desconectada de un lado y cuando me la voy a colocar, me la coloco de hecho primero para que coja un poco de sudor y vaya cogiendo contacto con el cuerpo y cuando ya voy a darle, ya antes le pago clac, ¿no? le conecto los dos lados para que empiece y así no me gasta pila. Porque claro, si la dejas doble, claro, en principio se debería desconectar, se debería ya apagar, ¿eh? porque no nota corazón. Pero yo por si acaso la tengo siempre desconectada de un lado. ¿vale? La banda los soflas, pues aquí los tenemos vacíos ahora los llenaremos un pañuelo extra por aquí que más, nada, nada, los soflas no hay mucho las esta, esta que llevo dos ya está y entonces aquí llevo por si me tengo que vender un esparadrapo este es de los más sencillos, de los que pegan menos que sí, irá aquí, porque hoy llevo la cámara con un pequeño palo. Y los membrillos, veis, pues aquí van así, los pongo un poco seguidos, ¿ves? ya los, los envolví anoche, y son esos, son triangulitos de membrillo pequeños, vale y cuatro, y tengo dos o tres más por aquí, y luego en el momento de salir aligeraremos el peso calculado bien, ¿vale? A lo que veamos que justo, ¿vale? Para no pasarnos. Y ya está. No hay mucha más esto ya La mochila, pues, la blanca de siempre, que antes era negra. La pinté blanca. <ríe> la cambié. Valen 30 euros. Esta mochila vale 30 euros, el de Calón. Y van bien. Evadir de 5 litros. ¿Vale? 5 litros. Y pesa... Mmm pero ahí pone bol 6 35 botellas, pero en un lugar tiene el peso yo diría que tiene el peso en un lugar lo debería tener pues que aquí pone volumen como yo la vida la 180 la verdad es que digo la verdad no, no sé muy bien lo que pone pesa poco Resumiendo, pesa poco. ¿Cuánto? 150, a lo mejor 180 puede que sean gramos. Que pone como onzas o algo así, ¿vale? Pero bueno, sean 180 gramos? Sí, puede ser 180 gramos. Pesa muy poco, ¿eh? Son de estas... Como una s de ese estilo, ¿eh? Tipo salomón ¿vale? Y poco más, poco más. Ahí llevo dos relojes. Me llevaré el otro también, el... El pequeñajo es el que tengo el otro, el Amafit, para bah, por si falla el otro, que tener un otro reloj extra. Por si fallara, no creo. Pero no ha fallado hasta ahora, pero por si acaso. ¿vale? Pues eso, vamos a darle un toque a la cámara, que se apunte, que se cargue un poco más. Seguimos con los 9 grados: 9 grados, 840, 9 grados. Ahí. Seguimos igual, ¿vale? Así que esperamos un poco. Y tengo tiempo. No es que tenga la hostia de tiempo, pero tengo tiempo. Vamos a ver si levanta a 10 grados. Está parado. De momento va a la cosa. Luego ya lo grabo por aquí fuera, ¿eh? Pero ya lo grabo después. Mm. Esto es la zona de la mecha del Vallés, ¿vale? Mm. Y ya está. A entrenar. 72 de batería. Bueno, pues no me ha gastado casi. Bueno, no me ha gastado. Me ha gastado y ahora estoy cargando, claro. Bueno, 8 y 45, 9 grados, seguimos ¿eh? igual, son las equivale a 7.45, ¿eh? Claro, equivale a 7.45 de hace 3 días. Ha cambiado la hora, ¿vale? La han adelantado. Pues ahora ya sí. Vamos a empezar a preparar para salir a las 9, ¿vale? Más o menos para arrancar a las 9 en 14 minutos. ¿eh? Nos vestimos y ya sí que ya hay que arrancar. Ya no llueve. Así que... Estoy cargando a la vez el, la cámara Pero bueno, está Vale, bueno, no parece que el día vaya a ser de mucha lluvia Pero bueno Echarme un cortavientos Cortavientos, sí Chaqueta de membrana pesa mucho el Cortavientos pesa 80 grados más o menos 80 no 70-80 grados y la chaqueta de membrana pesa 150. Buah, ¿dónde vas? 150 gramos, voy a echarle 80 gramos más. ¿Dónde vas? Espera, en esta época que no es invierno, se puede arriesgar un poco. En una ruta que la conocemos, que sabemos que no nos vamos a perder, se puede arriesgar un poco. ¿vale? Y ya está. Bueno, tenemos que contar que las normales, las chaquetas de membrana normales pesan 220-240 gramos las normales. ¿vale? Así que si nos llevamos al cortamiento, pues nos ahorramos 160 gramos. 160 gramos cuando tú es casi un vaso de agua. ¿eh? De peso. Mira. Pero estos son los tres cuartos. Son tres cuartos. las hecho 45. Ay, bueno pues vamos a seguir grabando. Ya digo, luego diferencio este vídeo del otro, del de correr, ¿vale? Pues ya está. Hemos dejado pasar 10 o 15 minutos más. Y bueno, eh, me iba a llevar esta. Pero es que hace frío, ¿eh? Me iba a llevar esta. ¿Vale? Que esta la tengo de... ¿Qué carrera? Esta de Monnegre Corredor. De Negre Corredor, que era maratón, ¿no? Ultra Trail. Sí, pero yo hice, la maratón, yo hice la maratón. El Iván sí que hizo la ultra. Sí que hizo la ultra. Esta. Vale, pues iba a llevarme esta. ¿Vale? Que esta es bastante fresca, para ser de manera corta. Es elástica y tal. Pero eh, es que hace frío realmente. Entonces me voy a llevar esta que es un poco más gorda, transpira menos, ¿eh? en pocas palabras, transpira menos y al final hace un poco más de medio cortavientos. Quita algo, quita algo, ¿vale? Manga corta igual con, para meter la banda aquí. Entonces le meto aquí la banda bastante bien, lee bastante bien, no suele dar errores. Esta camiseta suele dar pocos errores. Tengo otras que sí que dan, pero esta da pocos errores de banda. Y ya está. el cortavientos que lo echamos detrás. Y aquí tengo las las bambas ya preparadas con una plantilla diferente a la que trae, esta es un poco más gordita de, que la que traen de origen, ¿vale? La XT8, ¿vale? De Drock 8, ¿vale? Vadik. Y bueno, estas solo con las que corrí antes, las CURSION ya lo sabes. Las mallas son estas que están dando la vuelta, las mallas. Y va a traer esta. Y va <risa> a llevar esta. La BRT3 que está muy vieja, está ya demacrada, pero BRT3 que tenía una pero de tirantes, pero es que no hace día para tirantes. No hace día para tirantes. Aquí tengo la otra, tengo tres, ¿eh? me compré dos más, mallas de estas iguales que van muy bien, los calcetines al revés para, dar, para ahora ponerlo bien. Y ahí llevo un poco de tal y, y los dos relojes, los dos relojes que llevaré, ¿vale? y ya está, estamos haciendo un poco de tiempo pero es que ven ¿eh? 9 grados, seguimos 9 y 5, 9 grados, ¿eh? o sea, a ver que a ver que irse y ya está y sí, ya está, Estoy haciendo un poco de tiempo aquí pero en la base de operaciones, pero no hace frío hasta con esto, hasta con esto hace frío, con esto hace frío este no abriga, este no abriga, pero pero hasta con esto hace frío ¿sabes? así que tengo aquí más cacharros aquí llevo botiquín un poco de botiquín aquí llevo cosas de comida esto es un spray que va bien para lavarte la cara esto te fla fla fla fla y te lavas la cara ¿Ves? como vienes de entrenar y estás sudado y tal no tienes como hombre sí que tienes agua podrías usar agua echarte la con las manos y tal pero esto va bastante bien te echas pum pum te secas con una toalla con un papel y ya está y ves, aquí llevo los arreos que os dije ya alguna vez ves eh, bueno un poco de aceite cubiertos una pequeña sartén casos las cosas un poco para... ¿Qué, ¿qué llevo? ¡ah, ajo! Digo, ¿qué llevo aquí? ¿qué metí aquí? ¡ajo, tíos! esto es por los vampiros <risa> un montón de ajo ¿eh? un montón de ajo esto es para por ejemplo, ¿qué ocurre? que cuando no tiene nada que comer no tienes nada que comer, si tú tienes un, un... compras un pan de payés es decir, pan del que sea le metes ajo Tendrías que tostarlo para ir bien, ¿eh? tostarlo un poco. Tostar el pan, no el ajo. Y, y le metes... Y ya, oye, pan. Con ajo solo ya comes algo. Pero pan solo, esto ya más triste. Entonces, si tú le pones pan, esto ahora me voy a poner aquí el pecho, por si acaso roces, no creo, pero por si acaso, me pondré un par de tiras en cada lado y... Y es eso, que tú dices, hostia, no tengo nada, nada, nada. Pues le metes un poco de ajo y sabe a algo. Ya sabe a algo, ¿me Gente, no tienes aceite, no tiene nada. Bueno, pues al trozo, de pan le untas un ajo y algo sirve. Vale, eh, aquí llevo lo que es una mini parrilla. A ver si esto lo podemos poner ahí, que se aguante. No se aguanta. No tantas cosas. Llevo una mini parrilla. la tuve que plegar un poco así para poder meterla en la caja una... esto es para por la noche poder ver vela, ¿vale? para poder ver enciendedores de esos otra testa una soporte de madera para cortar o para lo que sea el cargador aquel solar que veis que ahora está cargando porque no hace sol pero bueno, ya empieza, ¿ves? ¿ves? ¿Ves? ¿Ves? ahora he salido un poco es como ahora ya sí que carga ¿Os acordáis que un directo lo estábamos diciendo? ¿Ves? Como ahora ya sí que carga solar. ¿Eh? Y luego llevo... Pues aquí el famoso... Bueno, una mini radio. Está muy bien la radio esta. eh. Muy bien, muy bien. A ver si... O ahora no bueno, tiene la emisora. Pero bueno, está bien. Una radio que lo bueno que tiene esta radio... Es de mi padre. La dio mi padre que él no la usaba, y le digo, oye, pues si no la usas, dámela. Yo soy muy de, de recuperar de la familia cosas que no usan. Yo no tiro nada, absolutamente nada. Y, y me gustó Nebir Me gustó porque, bueno, va con dos pilas pequeñas y tal, porque tiene una cosa buena que tiene esta radio, que no tienen otras. Esta radio oh, que tiene altavoz. Entonces tú tienes la opción de coger auriculares... He hecho, escucha hasta tiene hasta cargador y todo, pero bueno tendría que buscarle un cargador yo no sé si tendría yo para 3 voltios un cargador chiquitito no sé si tendría pero lo bueno que tiene esta es que tiene la opción de escuchar sin auriculares y con auriculares cuando estos chiquititos, los grandes sí que sabemos, siempre van sin auriculares ¿no? ya se oye con altavoz, pero las pequeñitas pequeñitas muchas veces solo valen para auriculares y lo bueno de estas es que vale sin auriculares entonces tú no dependes de estar con auriculares tú la puedes poner en, en aquí, yo que sé, por ejemplo, la posición FM, vamos a buscarle una emisora, pero es que esto es analógico. Uy, pues yo diría que se me está quedando sin pilas. Uy, se me está quedando sin pilas. Estás en pilas, bueno, pues, pues mira, una cosa que tengo que cambiarle. Estás en pilas, bueno. Aquí llevo el hornillo de... Esto Esto lo hice yo un día. Estuve ahí con mi mujer, que le dije, oye, como tal y cual? Y, hombre, ahí ya me compliqué la vida, ¿eh? Ya verás. Y, ¿Cómo lo hacemos y tal? Bueno, pues estuve cortando una chapa. ¿eh? Que estuve cortando... Vamos a ponerlo aquí. No se ha recuperado la piel un poco. Bueno, eh, esto es el hornillo de, de alcohol. El hornillo de alcohol en realidad es esto. Solo tienes que ponerle aquí cualquier eh, o papel o un algodón que empape y un poquito de alcohol y ya está lo enciendes y ya tienes una especie de llamita ¿eh? que, que te sirve para calentar lo que tú quieras que pones aquí ¿eh? por ejemplo no sé si tengo lo tengo en el otro lado bueno pues si tenías eh, os acordáis que he dicho antes el la sartén pequeña, un cazo, lo que sea, pues, pues ahí calientas. La misma que aquella con la fabada, ¿sabes? Entonces yo lo que he hecho es que le he hecho un arreglo. ¿Os acordáis del vídeo que grabé? Le he hecho un arreglo, le deja unos tornillos altos para que centre esto y esto no se mueva. Para que centre, ¿ves? Que no, no se mueva para los lados, está centrado. Aprovecha y se coloca con estos tres tornillos. Se aguanta un poquito en la posición para que no se vaya para los lados. Entonces, esos tornillos además, lo que hacen es coger esta madera... ¿Vale? De esa manera, ahora lo vais a ver aquí, mejor. ¿Ves? Está cogida la madera. Entonces lo que consigues es que, como tienes una chapa aislante entre la madera y el, y el hornillo este, lo que puedes hacer es meter una pastilla de encendido aquí, ¿vale? Y aunque no tengas alcohol, podrías hacer como una mini fogata, mini, mini fogata y meter aquí algo, una ya sabes, una sartén o lo que sea algo pequeñito, ¿vale? Y esto hace un poco de soporte, es un poco más estable, ¿eh? un, poquito, un poquito más estable, ¿eh? que no suelto, está cogido, ¿vale? Y está bien, está bien, es una buena una buena idea que hice, ¿vale? Y poco más. Aquí llevo, pues ves, alguna cosa más para cortar, en fin, eh, chapu chapuzas varias. Chaputas, bueno, venga, corto. Voy a seguir cargando la GoPro, que si no me la estoy cepillando, la batería, y ahora ya sí que me cambio y ya nos vamos. Y, y vamos a ver cómo está la temperatura, pero ahora no está marcada, hay que meterle la, la llave. Estos coches modernos se desconectan. Hay que meterle la tarjeta. 9 grados, seguimos iguales, 9 y 13, 9 grados, seguimos iguales, ¿eh? no sé qué. Venga, nos vamos que si no nos vamos ya. Venga, cierro bien.